Ah, Ruth, ¿qué tal eso? Se me hicieron. Y haciéndose buena propaganda. Entonces empieza desde acá. Todo esto, esto, es, esto es similar. Todo esto. buenas estamos dando una vuelta por detrás de la, del, del centro comercial para no coger la vía principal porque hoy como es sábado al centro comercial que es uno de los más nuevos que han hecho, tiene mucha gente, entonces pues está muy lleno. Entonces pues por acá habitamos como todo el Papu Este es un barrio popular, que son los barrios de la... que es un barrio popular, pero un barrio tradicional. Muy, muy antiguo. Se vuelve muy comercial ahí. Porque cerca del barrio popular, están los barrios, están más como los... Ah, eso Yo sí no lo conozco, hermano. Ven, ¿qué quieres? ¿La pega o la mala? Ahí sí. No no no no, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! A ver cuáles son los 3 en 5 mil. el precio. Ese muchacho alimentado con aguacate. Mucho. Solo aguacate. ¿Alimentado con aguacate? ¡Baja, mi camello! No, déme que me va a comprar el pedo. Si sale bueno, díganmelo, como si no se lo devuelvo. Prisa, da, Moritas, mazotas. Gracias, niño. Bueno. Y dime, ¿qué está vendiendo ahí? Cebollas y tomates. Ah,